Hey, muy buenas a todos chavales, hoy vamos a criticar al, entre comillas, youtuber Adri5778 <ríe> Adri5778 se unió a YouTube el día 17 de julio del 2017 Ha subido videos cringe <ríe> a su canal y morbosos Claro, como este ejemplo que obviamente no es Photoshop hecho por mí, ¿verdad? Hace también directos en Twitch en el cual no le va para nada bien, sino, seamos sinceros A pesar de tener bastantes seguidores Se nota que son bots Porque sus videos no llegan ni a la cifra de dos vistas Creo que es uno de esos es mía Y aún así tiene 92 seguidores Yo no poder criticarlo mucho sobre esto ya que mis videos tampoco tienen mucha repercusión aquí <risa> entonces eso lo vamos a dejar pasar por ahora adri 5778 78 se ha vuelto hablaremos muy tóxico del racismo. Hablaremos del racismo el racismo que adri 5778 ha dicho en alguno de sus videos claro ejemplo como es este. Hoy vengo a hablar desde de los negros, los negros son negros porque son muy negros, si no fueran negros fueran blancos, pero son negros porque son muy negros, negros, ey, negros muy... Adrián, a pesar de ser racista, homofóbico y y feo, y aparte de que sube un contenido de mierda, creo que merece una oportunidad y no debería ser tan criticado como lo es. Yo creo que podría mejorar con sus videos, poniéndole más huevos al momento de la edición. <risa> y, con, y que no se crea tanto la gran cosa al tener no, no, 92 y no, seguidores y, y que no suba demasiado Y que no suba demasiado League no, of Legends y... No tenemos nada en este canal, no estamos en contra, ni a favor de League of Legends, ni contra los gordos A pesar de que le hemos dicho que en YouTube se hacen las cosas de manera que sea entretenida para todos él sigue diciendo que la única razón para crear contenido es el dinero. Lo único que lo mueve será el dinero y nunca cambiará ese ideal. Es simplemente un narcisista que se quiere a sí mismo y no a sus seguidores. Exactamente. Eso me parece un acto muy egoísta de su parte. Y no creo que se le debería dar ni siquiera una pizca de amor. A pesar de tener muchos videos sin edición... Hay algunos en los que le ha puesto huevos de verdad Y eso es muy bueno resaltar claro es, claro es el ejemplo de los videos de Clash Royale A pesar de yo no ser tan fan de la franquicia de Clash Royale <risa> Me parece unos videos bien editados Y no creo que merezca tanto hate es más, deberían apoyarlo y apoyarme a mí para que así los dos comamos y los dos nos decimos así bien recolinos. A pesar de que sus videos no son de la mejor calidad, se esfuerza bastante. Uno de sus títulos dice, sigue de perra y te sigo humillando. Esos títulos no creo que sean tan family friendly, ya que va Clash Royale, creo yo, que es un juego que en YouTube va dedicado a... Directamente hacia niños. Exacto. Yo creo que su conducta ha sido muy negativa en contra de los niños, los negros, los, los LGBT. Y hasta la comunidad de Hello Kitty. Boom. Y hasta la comunidad de Hello Kitty. Lo cual me parece una falta de respeto y yo, aquí yo soy gran fan de Hello Kitty. Mi única queja ante adri 5778 es los videos de Free Fire. Free Frier. ¿Qué? ¿Qué, sí, sí, sí. es para se meter, meter más. Para que le haya criticado unas 40 veces. <risa> Free Fire es un juego que fue lanzado el día 23 de agosto del 2017. Pero recuerden, este video no es para juzgar a las personas, sino para ayudar a que mejoren, tanto como persona como youtuber. A le ha metido muchos huevos, pero no lo suficientes. Creo que si se dedicara más al editar sus videos y no simplemente ponerle un meme y luego subirlo, cosa que también hago yo, pero yo lo hago con gracia. <risa> <risa> eh... Sería una mejor persona y el mundo estaría en paz con él Nadie le tiraría tanto hate Y sería más reconocido en la plataforma A pesar de yo no ser fan de Adrián Siento que merece... Todo el mundo merece su segunda oportunidad Muchas veces ha caído en estafas masivas Y hace promoción de... Ideologías Nazi Aquí una foto de evidencia En la que se le muestra estrechando la mano al mismísimo Hitler. <risas> en conclusión, no tienen hate a la Dean porque sé que tiene problemas psicológicos y podría llegar cualquier día a su casa con una arma de 9 milímetros. Entonces, esta ha sido mi crítica, análisis y opinión hacia el, entre comillas, youtuber Adri5778. Y nos vemos en el próximo video.